Sí, buenos días. Sí, muchísimas gracias a todos los presentes en el estudio, a todas esas personas que cada día sintonizan toda la programación que el Grupo Telenor ha preparado para ustedes. Específicamente eh, nos encontramos en la organización Piña, donde en estos precisos momentos la Fuerza del Pueblo en San Francisco de Macorís estará realizando una rueda de prensa. Vamos a escuchar de qué trata esto. El partido la Fuerza del Pueblo se ha propuesto realizar el primer Congreso del Pueblo, profesor González. ¿Y por qué del Pueblo? Porque en él pueden participar todos dominicanos que deseen. De hecho, el lunes pasado se inició un proceso de inscripción y de reinscripción a la Fuerza del Pueblo, que inició con el compañero líder y presidente de nuestro partido el compañero Leonel Fernández el lunes pasado y estamos llamando a todos los franco-macorizanos que deseen participar de este congreso a que vengan aquí a inscribirse que solamente con la inscripción que lo pueden ser digital y a través de un formulario que estamos también distribuyendo pueden accesar y participar ...a este Congreso. ¿Y por qué Profesor Juan Bo? Porque el Profesor Juan Bo es la guía espiritual de la fuerza del pueblo. Así que este Congreso, que va a iniciar formalmente el 6 de noviembre, Día de la Constitución de la República, y que va a culminar el 27 de febrero, el Día de la Independencia. Cuatro meses de duración de este Congreso pero que habrá un precongreso con diferentes temas que vamos a dejar al compañero Juan Compré, miembro de la dirección central, para que explique el cronograma y los temas que se van a desarrollar en este congreso. Bien, gracias, presidente. Agradecer a todos los medios de comunicación que están aquí presentes por la condescendencia que han tenido para con nosotros en esta primera rueda de prensa de la Fuerza del Pueblo aquí en San Francisco de Macorís. Se ha hecho un llamado a todo el pueblo para que participe en el primer Congreso del Pueblo, profesor Juan Bosch. La Fuerza del Pueblo es un partido que ha nacido en el fragor de, de la lucha, de una lucha congresional en contra de la reforma a la Constitución, y de todo un proceso electoral. Hoy tenemos un partido con mucha visión de futuro, con, con la visión de que, de que debe conformarse una estructura que represente con la identidad que necesita este pueblo. El, el sistema de partido en América Latina está en crisis, por eso nosotros, con este Congreso, profesor Juan Bosch, que se inaugura. El día 6 de noviembre y culmina el 27 de febrero, queremos dejar conformado una estructura para la historia, una estructura transparente, una estructura democrática. Por eso. Bien, escucharon ustedes las palabras del exdiputado por la provincia, Duarte. Juan Comprés, quien hablaba de este congreso que será realizado, el proceso, el primer congreso de la Fuerza del Pueblo en San Francisco de Macorís, también destacaba que inicia el proceso de inscripción en esta entidad política. De mi parte es todo lo que tengo por el momento. Retorno con ustedes al estudio.